Hoy hacemos hechizos con mi hermana abuela, abuela. Acá tenemos nuestros botes de hechizos. Porque siempre hacemos hechizos, siempre. Y, no luego, nada. y luego nos lo comemos. ¡No! Abuela revuelve. Que se te queman los sapos. Dale. Bueno, se si me está quemando el hechizo yo voy a empezar. Voy a hacer un sapo murciélago, caras de sardinas, peces, em, baba de zombies y cerebros de gatos. Gato podrido. Devolvemos. Y brillo de bruja. Los hechizos de las brujas, piti, pot, poo. ya rápido. Hay que revolver un poquito y ponerle pelo de bruja. ¡Mmm, Corre, Deberías probar ¿De gusto? Sí. <risa> no quiero de hechizo que se le quema los sapos a la abuela abuela se te queman los sapos acá no. bueno voy a tomar mi esencia de bruja y ahora volvemos listo ya terminé mi esencia de bruja ahora vamos por otra sapos a la bruja se llama esto es que pones sapos sapos, sapos, sapos, sapos, sapos, sapos y... Eh, eh, vainilla de bruja ahora prendemos la hornalla de la bruja y vamos a revolver ¡Qué olorcito! Para hacer ese, este hechizo que se cocina en un segundo, Biti, di, suscríbete, que este hechizo, digamos, la comida de la bruja, se haga en un segundo, suscríbito. está? Un brujo. Taza me tomé, así que bueno, los veo. Ok, vamos por el otro hechizo. Que se te quemaron los sapos, abuela. Oh. Ahora voy a hacer Cerebro de pez. Cerebro de. Cerebro de bruja. Cere. Eh... de gato, cerebro de perro, cerebro de sapo y cerebro de Cere, murciélago. Bueno, cerebro de, de murciélago. Y cerebro de persona normal. De noches. Y este hechizo se llama cerebros de todo el mundo de vaca, pétate, que este combo de bruja se haga en un, dos, tres, suscríbete, Los alvierto mm, y el toco es final, espérenme. Este es el de los canales, no este. sí Voy a poner mi sustancia de coco. Porque siempre me encanta ponerle a todas las comidas que he hecho. Me encanta. A ver. ¡Mmm! Me, de... me desmacho de lo rico que está. Revuelvo un poquito. ¿Te gusta mi chico? Espera que no sé cuál es donde va a estar Mauro. El 26 no? No, el 7, creo. No, no es acá. No, para.. El 17 no, eso es crónico. Bueno, ahora lo paso para ti. Bueno, ¿te gustó lo que preparé? Los cerebros. Muy rico, de todos? Sí. Me voy a comer eso. Así que, que esperme. Bueno, ahí terminé con mis hechizos. Entonces.. Sardinas a la monoñesa, vaca gigante, cuervo, eh, mondongo, pelo de brujas, cerebro de, de, de, de, de humano y un murciélago y una abeja. Hola. prendemos el combo y ponemos mi sustancia que me enamoro de lo rica que es. Me la podría comer toda en un día. Y ahora... ¡Pete, pete! ¡Pete, Que este combo de bruja se haga en una bruja peruja. Bueno, me lo voy a tomar de menos un segundo. Ya me lo tomé y llega hora de decir adiós. Yo soy la brujita Lola y mi hermana Wendy, que es Mabel. Así que, que adiós.